Hola, soy Mariana Silva, soy licenciada en Comunicación Social Mención Audiovisual. Capturo momentos especiales a través de la fotografía y los subo a la red como Community Manager. Adoro comunicar lo que sucede al instante. Lo hago por agencias de publicidad, productoras y otras empresas necesitadas de la comunicación en las redes sociales en estos tiempos. Tengo varios años de experiencia en comunicación social y fotografía a nivel internacional. Mis contactos, Mariana Silva G, Facebook, Instagram y Twitter. Mi número de teléfono, 697-835-569.